Diez de la mañana con siete minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues eh, le comenté hace un momento que se ha presentado en estos días un importante informe sobre los episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Es el informe 2018 y hemos buscado a Brenda Pérez, que es la directora del área de desplazamiento interno forzado de la, eh, de, de, de, de, de la eh, Comisión Mexicana de Derechos para los Derechos Humanos, eh, esta... Eh, pues eh, organización, es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, la que ha organizado precisamente este trabajo para investigar y para reportar sobre el fenómeno de desplazamiento interno, y bueno, pues eh, en este organismo han eh, aportado informaciones muy relevantes de este fenómeno que es masivo, y del cual Brenda pues tiene todos los detalles esta mañana. Gracias Brenda por tomar la comunicación, muy buenos días y bienvenida. Hola Carmen, muy buenos días, gracias a ti y saludos a tu, a tu auditorio. Al contrario, bueno, es el informe anual de la Comisión Mexicana, como digo, de Defensa y, y Promoción de los Derechos Humanos, y ahí tienen este tema y este fenómeno. ¿Qué es lo que pasa en México con estas miles de personas que tienen que salir y desplazarse por la República Mexicana? Bueno Carmen, pues te platico que eh, presentamos recientemente este informe con importantes hallazgos, por ejemplo, encontramos que de enero a diciembre del año 2018, eh, ocurrieron 25 episodios de desplazamiento masivo, ¿no? en los cuales se estima afectaron pues, al menos a, a 11.491 personas. Estos eh, desplazamientos ocurrieron particularmente en cinco estados del país, que también afectaron a su vez a, a 20 municipios y 52 localidades, y esto ocurrió en el estado de Chiapas, en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. Y bueno, pues como sabes, esta cifra eh, la publicamos año con año y hemos eh, presentado cada año pues los nuevos desplazamientos y también presentamos la cifra, la cifra histórica acumulativa que ahora eh, nos da, digamos, y asciende a 338.405 personas que hoy al menos están desplazadas en el territorio mexicano. Eh, respecto a las causas, por ejemplo, eh, pues observamos los mismos patrones que en años anteriores, que la mayoría de estos episodios fueron causados por la violencia generada por grupos armados organizados y en el menor de los casos, es decir, solamente en cinco episodios, fueron causados por violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales. Digamos, aquí uno de los elementos que es bastante alarmante, y a pesar de que en este año identificamos quizá menos personas afectadas, eh, lo que nos preocupa muchísimo es le, la extrema gravedad en la que se encuentran estas personas, pero además la experiencia que sufrieron por los diversos hechos de violencia que ocurrieron, digamos, en el contexto en, en el que se dieron estos desplazamientos. Entonces, eh, en ese sentido, las notas nos permitieron poder registrar dos tipos de, digamos, violencia eh, expresada, una como detonador que genera estos desplazamientos y otro tipo de violencia que es más bien parte de este contexto que se presenta durante y durante. Eh, antes de estos desplazamientos. En este caso, eh, hablamos que, por ejemplo, 17 episodios eh, presentaron el temor fundado ante la violencia, pero que además, en 16 de ellos, tuvieron otras formas de violencia como ataques, enfrentamientos y amenazas. Pero en 13 episodios, eh, se hizo evidente las incursiones y los ataques armados en contra de la población civil. También estuvieron presentes los enfrentamientos armados eh, de grupos delincuenciales entre sí, o entre grupos delincuenciales y agentes del Estado, y hubo asesinato de miembros de la comunidad, y esto provocó pues que eh, muchas de las personas de todas estas comunidades pues, tuvieran que huir. Y por otro lado, pues tenemos otras expresiones de la violencia, como te decía, más eh, presentes en el contexto de estos episodios, en donde se identifica, en 21 de los episodios, el uso de armas de fuego o la presencia de personas armadas, eh, las amenazas y la intimidación, por ejemplo, que casas, cultivos, negocios eh, fueron quemados, destruidos, baleados y saqueados. Eh, también se reporta la práctica de extorsiones y cobros eh, de cuotas de piso, un desalojo con violencia eh, y, bueno, pues graves violaciones a los derechos humanos como el reclutamiento forzado y la desaparición de personas. Pues allí está el informe, Brenda Pérez. ¿Cómo se puede consultar? Pueden consultarlo en nuestra página en www.cmdpdh.org y bueno pues también en nuestras redes sociales eh, pueden acceder ahí.